Los demás se ponen detrás de Lucky, con respecto a él, ¿verdad? Eh, dispersos todavía. Ajá. Como ustedes son el equipo de Lucky, no? Entonces ahí hay un espacio, allá hay otro, allá atrás también hay espacio, aquí, aquí, ajá. Exacto. El caso es que yo me voy a dispersar, pero voy a ver a Luki. Entonces, alguien puede estar como a esa altura, bien. Un poquito más adelante, ahí estamos, perfectos. Lucky, vos a moverte como tú quieras. ¿No? Primero te mueves y ellos te tienen que seguir y ellos, ¿Vale? Todos tienen que seguir a Luki, Todos tienen que seguir exactamente sus movimientos. Claro que no la veo de frente, pero voy a tratar de imitar lo más posible lo que ella está haciendo. ¿De acuerdo? Empezamos, Luki, cuando quieras. Eso. Me tomo bien en serio lo que Luki exactamente lo más consciente que puede, lo más igualito que puede. Sí, si quieres puedes hacer sonidos y ellos te imitan. Uh. Todo lo que pensamos, sabes Estatua, y... de responsabilidad es un gran compromiso este ¿eh? vamos y empezamos con si te pones frente a ellos puedes hacer caras y que te sigan todo lo que él hace, todo lo que él hace, cada cosa, cada gesto, cada sensación que le está haciendo, Situaciones. Y esas situaciones Ustedes las van a actuar Pero de manera Lo más exagerada posible Que puedan ¿Sale? Entonces, un ejemplo Por ejemplo uh, Está lloviendo súper fuerte Ajá, ahí hay uno ¿Cómo harían para que eso fuera Una actuación súper exagerada? Háganlo todo Llueve súper fuerte súper exagerada Ajá, quédense allá de preferencia y quédense frente porque se meten al público y me los espantan. ok, muy bien, muy bien. está bueno que se desplacen pero traten de trabajar lo más conscientemente en su movimiento y tal vez no tienen que por el momento desplazarse tanto más que en un cuadro pequeño sin correr tanto porque si corro, es que me estoy dispersando, estoy oyendo. Mejor estoy aquí y estoy bien concentrada y concentrada en lo que estoy intentando interpretar, ¿vale? Entonces, primera cosa, llanto de una novia abandonada en el altar. ¡Ah! personaje ¿verdad? Sí, Gracias. Sí. el novio abandonado Eso. Eso. muy bien van arriba bien, ahora van a morirse de un disparo y esto tiene que ser en super cámara lenta Imagínense que les pegan un disparo y se mueren. Cuidado ahí atrás, a ser que aquí tienen bastante espacio. a mueven a voltear de los lados. Un disparo, les pegan un disparo. Ahora ya. <risa> Super lento. <risa> Eso. Estoy moviendo lentamente le da la ahí donde están, de repente, quédense ahí acostaditas, acostaditos, de repente se van a despertar y van a ver que hay un dinosaurio enfrente de ustedes. Abren los ojos y hay un dinosaurio y el dinosaurio se los quiere comer. ¡Cuidado ahí! con mis movimientos y el dinosaurio me come me come me come en serio me come. I <laughs> don't Y ustedes están en esa lava Van a derretirse En la lava hirviendo ¿Sí? Ahora ya Woo!